El gráfico de BBVA habla por sí solo, aquí podríamos decir aquello de una imagen vale más que mil palabras, y es que lo que tenemos es una impecable zona de resistencia en el entorno de los 6 euros como cifra redonda, que es por donde pasa la directriz bajista primaria o la directriz bajista principal, que une todos los máximos decrecientes desde febrero de 2007, y estamos hablando a día de hoy de 6 puntos de toque, 6 puntos de tangencia en la misma. De ahí la relevancia de esta resistencia. Por lo tanto, un cierre en semanal y si es mensual mucho mejor con augura por encima de los 6 euros sería sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza en términos de medio y largo plazo independientemente de que en algún momento el título decida corregir con más fuerza en algún momento de la que hemos visto en los últimos tiempos.